En el video del día de hoy, Alex y Rabito, señor Ángel y yo jugaremos a Camping. En este juego deberemos de darnos de agua donde obviamente el ganador se llevará 500 dólares. ¿Quieres conocer quién ganó? Pues quédate en el video. Ah, y deja tu grandioso like, que así me ayudan muchísimo. Sin más que decir, comenzamos. Estamos aquí para darnos unos tantos madrazos. Estoy presentando yo soy el un video pelicoso. Ah, eh, suélteme, muchachos, suélteme. Porque ¿por qué no se pueden quedar quietos mientras presento el video, chicos. No, no manches. Tú, tú presenta, tú presenta y yo me voy a llevar a este viejo desgraciado a la vida. Suélteme, suelímete. Se cayeron, loco. Chicos, también. No no. se, se petatearon. Se petatearon, chicos, <ríe> <¿Qué ¿tán risa> también. Bueno, parece que no Oye, aunque quedamos nosotros dos Ven pa' acá, perro no, no, Ven pa' acá No, no, no solamente soy, pues... soy humilde, soy un humilde, bro Soy, soy pacifista no ¡No! no, no, no, no, papu Aquí solamente tiene que quedar uno ganador Y soy yo, el Mr. Cacas Ay, te payas, No, no, no, aquí, bro Bro, no, no, no, no No no puede ser es posible Porque aquí no soy... Hostia, no, no me muevo Adiós. Ay, Ay, no manches, loco, pero... ¿Cuánto dura el mapachi? No, no, no, me puedo creer, bro no, no. Hasta luego, let's go oh, el... el ganador A huevo, Mr. caca. Ahora sí, papu Se viene la pelea verdadera Estamos en el ring, ring, ring Ahora sí. Ya te digo yo que nadie es más fuerte Que el albañil que se alimenta de coca y pan Así que, oye, fe, oye. que te voy a dar un buen panazo Oye, pero ah. Alexi Te iba a proponer un tin. Y vamos por los otros dos y repatíamos en no hago tiempo, bro. Ya el mariñero, perro, suéltame a la caca que yo me enfrento ah, a él. Porque eres un capitán, bro. Tú no perteneces aquí. Ve a buscar tu barco en otro lado, bro. En el no, papi? No. que No quieren algunos desgraciados. No se funaron al mapache, pobrecito. No, capitán, usted tiene que ir a buscar no, su barco no. en otro lado. Aquí no hay barco para ustedes. Todavía bro. no me jubilo, todavía no me jubilo. Ah, ¿Saben qué? Quítese. Vamos a perdear un rato. Uy, uy, a ver, a ver Uy, ya, Oye, no, eh, ¡Qué me estás haciendo, cochino, pervertido Vamos, Capley, tiremoslo El viejito bola, volvió, perro, el viejito volvió A la no, madre Imagina, loco. Dios, Capitán No, capitán ¡Ay! No, no, no, no te atrevas, no te atrevas a hacer eso Oye, ¿sabes no! qué? Me lo voy a llevar a los dos a la tumba A ver, a la caca primero Ay, pero ¿qué? ¿No, no, no, no, señor, señor ay, salvo, ay, caquita, ay, Te salvo, Capita, te salvo no, no, no, ¿Qué? No, no. ¿Qué? Pero lánzalo, no lo tire, O sea, tíralo. No, ya le cogí cariño, ya le cogí Ay, ah, no, no. Voy a Dai. Lo voy a tirar a los dos. Es que vente, de verdad. Pues, vente, ven. pues al chile me quedo aquí acostado a mi mierda. En el, el perro, en el perro, de te voy a enseñar lo que me enseñaron uh, en Michigan, bro. Ven para acá, ven para acá. Ahí la Los lo uh, agarro. No no, no, no, no, no, no. Vas a tirar a tu abuela, desgraciado. Tu abuela me va a dejar su herencia. Que me mata, que me mata. No, no, ahí, ahí está, pura caca. No, Adiós, bro no Nos vemos. El albañil que se alimentó de coca y pan lo hizo de nuevo Ahora sí, perro, estamos en el Antártida, bro Aquí lo voy a echar al agua y se van a congelar ustedes, no perro ¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos! Oh, ¡Me hundo! ¡Me hundo! ¡Ayuda! Bro. ¡No se nada, ¡No, se bro, no se como, ah. Acabo de tirar un gato taku ¡Hasta la próxima! Mira, Capley, mira Eso te pasa por no haber botado tu tu tu botella de plástico Eso hace el calentamiento global ya Oye, dice, esto bro. me trae recuerdos de Vignan con el Titanic. Yo era el capitán de ese barco. No, manche, que tú eras el capitán. Tú eres Pesado, el. Exacto, que... es que. No, no, ven para acá, ven para acá. Voy a cobrarte. Pero estaba, estaba borrando ese día y, y me choqué con el iceberg. Oye, pero, pero mira ese otro. Ese otro se puso en el medio, güey. Ustedes usted no me miren, peleense. Yo estoy aquí seguro. No le dije un buenas chingadasos. Venga, ese no, vale. Vengas, perro, no, vale. No, capitán, no, no, no, yo te visto no, no, no, no, ¡Ah, no, no, el capitán no, no. se cayó! ¡Ayúdenme okay. al capitán! Bro, ya ¡Me no, estoy oyendo también! Voy a tratar de salvarte, bro Voy a tratar de salvarte Tú, tú quédate quieto Ahí voy oh, eh, Otaku Dame la tenía mano, que hermano. ser logo. Ay, ¡Ahora sí la traición! ¡La traición! ¡Toma, toma, caca, toma! ¡No, maché con el albañil! <risa> ¡No! Do, to, ¡Vete a trabajar! ¡El albañil vete se está revelando! ¡Oh! ¡Asqueroso, Ay, asqueroso! ¡No, no, no! no, no ¡El no, no, no, primero no, no. Es que se quede noqueado pierde! ¡Ay, no sé nadar, no la nadar, no sé la ¡Adiós! ¡Dámelos, bro, no! no Póngase a trabajar, ¡Hola, ¡Oh, bueno, a trabajar, Oja. señor! Sí, trabaja, albañín, trabajo. trabaje! Pues ¡Pero, pero déjame trabajar desgraciados! ¡Mira, ah, mira! ¡Eso te pagan con los impuestos del país!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 Estamos en la nube, bro. Mi Estamos en la nube. Un nuevo barco. Es un barco, es? barco que vuela ¿Esto, esto es tan Soy romántico. un mapache volador. Wow. ¡Esto es tan romántico ver, que me nave no, no puede. Por, por aquí? No, no, me bro, me bro, bro, bro. Agárreme, agárreme. No me quiero caer, Pero, señor no capitán. ¡Soy atendido no Agárreme, agárreme, Vamos. Hay mucho peso. Hay mucho peso. Hay que matar a uno. Capitán, no me fíjate. Yo tengo familia. A la caca, a la caca, a la caca. me tengo mi familia esperándome en casa, bro. No. que no. ¡No te atreves! ¡No te atreves! ¡No te atreves! ¡No te ¡No ¿Qué pedo? Alex ¡Ganó al ¡Pero ganó! ¡Qué madre! ¡Pero me solté por el no, no, no manches, hacer. loco, he triunfado Bueno, chicos, ya Ya paremos las peleas, hagamos como buenos amigos Y disfrutemos vale. estas vistas Aquí, de pecesito, Está bonito el recuad. acuario, eh, mira Yo, yo, yo, yo todas esas especies lo conocía por mis barcos no, sí, sí, sí, sí, Soy yo el único que ve, un tentáculo gigante por aquí no, no Son varios, son dos Es tentáculo Es mi amigo, el Kraken Es el Kraken, loco No, no manches, no manches acá saca los cálculos Ba hay que ¡Oh, sacrificar ¡Ah, a la gente que, Tiene hambre Diría no, que no, sacrificáramos al no, capitán, bro ¡No! ¡No! Ya se murió el mapache, ya se murió el mapache ¡No! Ma, ¡El déjame. mapache no, no, se lo lleva! ¡No! Ya no quiero estar aquí, bro Lleven para mí la casillita Sacrificio, sacrificio ¡Sacrificio, sacrificio! ¡No! ¡Sacrificio! No. sacrificio. Ah, no. Ahí sacrificio. Okay, ¡Llévatelo! ¡No! Llévatelo. Ay, no ¡Si no. me llevan a mí, me llevan con rabito! ¡Me llevan a mí, me llevan a todos! ¡No, suéltame, suéltame, suéltame, suéltame, suéltame No noches! ¡Adiós, caca! ¡Ah, vamos! ¡He ganado! Uh. Gente, este es el último trabajo que tenemos Porque ya, ya los otros trabajos Nos han despedido, tenemos que quitar los cosos Del cartel ¡Qué tan bajo ah, hemos bueno. caído! ¡Ah! Pero, bueno, ¡Se nos fue uno, carnal! Bueno, se nos pero cayó que... el capitán ¡Está loco. alto, está alto eso! ¡Ten cuidado! ¡Me los otros! Mejor para nosotros si nos pagan más El solo okay. de él Oye, hey, Alexi oye, hey, suéltame la mano, eh ¡Travieso! Estoy bueno. intentando tirarte ¡Jove! Oh Pero mira este Este es que quedó aquí atascado, bro no, ayuda, ayuda gente, no, gente por favor <tose> Zap, cállame no, no, de sufrimiento no, no. Vente, vente, vente, Vamos. Suéltate, suéltate, suéltate, suéltate, suéltate Me, me suéltate ¿Estás saltando? Pues. me estás saltando? Pero salta, salta, salta, o a salvo, ayúdame No, no, pero no, se no, no, no, no ¿Qué play mi ¿sí? pides en tu mano Literalmente hablo, limpies, el pides en tu mano Hermano, sabes que si te suelto me van a pagar Toda la comisión a mí y No, para no que te puedo dar la mitad Te puedo dar la mitad, ¿Puedo ¿puedo la mitad? podemos dividir eso y hacer mejores trabajos Recuérdalo, repídelo, no El perro, yo quiero el 100%, quiero Todo el dinerazo para mí, el todo, no, Alexi, a trabajar, Alexi, mundo, trabaja, no, no duermes, no, Alexi, no, trabaje, no duerma! Ay, ¡Trabaje, señor, construya, limpia las ventanas. No quiero trabajar, ya trabajé mucho ayer, me quedo dormido, ahí está. No, no, no. No, no, levántate. Bueno, si tú no te levantas, bueno, tengo una mejor Oye. idea. Oye, que Rabito nos quiere quitar la tabla, loco, que Rabito nos quiere quitar. Alexi, le dame mi tabla, dame mi tabla. No, no, sí, no, no. Me no pues manches, ahorita como vamos a pasar al otro lado, bro. <risa> escúchame, escúchame. Así, así. Bueno, ¡Ah! uh, pero... <risa> mira, yo sí le este sé. Yo sí es le mi sé. Marco. Yo sí sé, es así, es así. ¡Ah! ¡Vamos! Te Ayúdame. me doy idea. Ayúdame. no, idea. Agárrame. Agárrame, capitán. No me suelte, capitanazo. ¡Agárrate! Bueno, ¡Ah! se nos se nos cae, carnal. Otra vez estos dos, pero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 Oh, ni ni uh, pinche albañingos. Cállate, salchicha pequeña. <ríe> a la madre, Le cayó en <ríe> <Le cayó, ríe> la pachicha, Bienvenidos a mi barco. Miren, chicos, este es mi barco. Una un carca Claro, ah, claro, yo soy el capitán robo. de este navío. Está oye, bien bonito y oye, todo. Podemos capturar otro Kraken, no aquí en tu barco. Sí, sí, sí. Hombre. Con la jaula, baja la jaula y yo lo vale, capturo dale, dale la, bajo, la, bajo, la bajo, la bajo, la bajo, ¡Ah! Pero bájala bien. No, ya la desenganchó no el imán. que ya la desenganché, ya la dañé no, Hombre, está dañando mi barco Ese calvo Eres hombre, calvo, bro, te puedo dar un besito en la calva eh, si lo cerramos, no, le cerramos no, a la carrera Le cerramos eh, no, ca a la eh, no, Lexi, loco le... Ok, ya, libérenme de aquí Ay, sí, capitán, pero usted también está atrapado Estamos encerraditos, Vente, vente, vente Ángel, Ángel, vamos a tirarlos al mar Al mar, al mar, al mar Ángel, por debajo, levanta Con Levanta, levanta no van a sí, poner ay, ay, ay, ay, ay, ay Solo los malos Dale, dale, dale, dale ¡No, no, no, no! Ángel no, se cae, eres, eres tonto no, ¡Adiós, campeón. no, no no, manche, no, manche, no, no, manche, no, no, no, no! se nos cayó no, mi compadre no, pante no, la no, chucha no, ay la pásima solamente gano yo no, no, no, no, no! ¡Míralo al tonto que se muere solo! ¡No! ¡No, no, no Adiós, ¡Adiós no Poco. ¡No! Hasta la próxima. Yo estoy en una jaula, pero tú estás al descubierto. Los tiburones te comerán. Se comerán tu nah, nah. carne. Pero si van a ir a por ti, loco. los tiburones le encanta la calva. Oh, rayos, oh, rayos. Estoy pelón. No ¡Oh, ¡Necesito levantar le... esto. Te ¿Sí? ¿Sí puedo dar levanto? mi barco a cambio de que no me bote. Que soy mi super navío. Ah, ¡Un tiburón! pero sí, sí, pero si lo sí, ha salvado el tiburón, qué asco, toma, ¡Eso no se vale. Toma, sí. ¡Eso es por mi compañero, barra hermano, barra. Esta la chucha, cómo que compañero, si sí he ganado yo mero. ¡Woo! ¡Vamos! $500, dolarazos! ¡Sí!